Acompañamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. En a través de los 91.9 FM PBO, La Radio con fe y también en las redes sociales. En este bloque vamos a hablar de un tema sumamente importante que eh, actualmente tenemos en medio de la pandemia, no sabemos cómo tratar este esta enfermedad, cómo manejarla, cuáles son los síntomas, cómo eh, apoyar o cómo saber, cómo dónde recurrir si es que tenemos un familiar con esta enfermedad. Vamos a hablar del pie diabético. ¿Qué es y cuáles son los síntomas? Para eso tenemos a Judith Quispe, que es médico internista del Hospital Almenara. Hola Judith, ¿qué tal? Encantada, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias Judith. Empezamos por la pregunta. ¿Qué es el pie diabético? El pie diabético es toda lesión que se genera en un paciente obviamente diabético por debajo del tobillo. ¿no? Esta, esto se presenta digamos es multifactorial porque eh, un porcentaje importante de nuestros pacientes diabéticos no tienen percepción al dolor entonces ellos pueden caminar sobre pues sobre superficies muy calientes y no la perciben ¿los que tienen, eh, sufren de pie diabético? los que sufren de diabetes y desarrollan o, la complicación diabetes. microvascular, es así, uh -huh. que es el pie diabético entonces ellos tienen disminución de la percepción del dolor disminución de la percepción de lo que es la temperatura entonces, estas dos condiciones lo hace, hacen vulnerable al paciente para que, por ejemplo, esté caminando sobre, sobre la playa, ahora que está tan de moda la playa, ¿no? Entonces arena me, caliente. Arena caliente, está sobre la... Cal, pero nosotros, que somos personas que no tenemos alteración de esa sensibilidad, nos atraemos cuando luego está muy caliente. Claro. El paciente diabético con pie diabético no, camina nada más. Tengo una duda, los Cantar. que tienen diabetes, sí o sí, entonces van a tener pie diabético. No. No, no, no neces es una complicación. No Hay todos les da. No todos los pacientes diabéticos van a ser pidiabéticos Hay complicaciones macrovasculares y microvasculares. Y dentro de estas complicaciones microvasculares está el pidiabético Ahora, eh, el pie diabético, ¿cómo sabemos que eh, tenemos esa, es, ese problema? Uno es la falta de sensibilidad. Uh -huh. Hay otra, otra, otro La síntoma? falta de percepción. Signos y síntomas, ¿no? La falta de percepción al dolor. ¿No? el paciente, digamos, te estoy explicando la fisiopatología de cómo se genera una lesión entonces una lesión ulcerativa o una lesión ulcerativa es una herida una herida por debajo del tobillo yeah. pero ojo que el paciente pude y dice solamente tengo un callo yo tenía un callito y lo minimiza pero debajo del callo hay una lesión pues grande es una herida. Y uno dice, pero si solamente yo tenía un callo, a mí nunca me dijeron nada, a mí nunca me avisaron, nunca me informaron de eso. Entonces, un signo de alarma y muy importante son los callos, que son las denominadas lesiones hiperkeratósicas. ¿Y por qué se presenta esto? Porque los pacientes diabéticos pueden tener los dedos en garra, por ejemplo, ¿no? Y sus dedos en garra, al momento de usar un zapato inadecuado, se genera una lesión. Entonces, una como, digamos, así, una perla para el paciente. Si tienes un callo, no te lo retires tú, porque muchos pacientes dicen, peligroso. yo me dejaré me el pellejito o me lo, me lo quise quitar con el corta uña. Entonces, ahí, en cuestión de días, uno o dos, dependiendo del paciente, uh -huh. si tiene buena circulación o no, esto puede llegar a complicarse y llegar a ser una gangrena, ¿no? E incluso puede, puede perder el pie, la extremidad. Doctora, ahora, eh, para las personas que tienen este problema, ¿Qué consejos le debe de dar? O sea, ¿cómo se trata? Ok. Primero que nada, este, vamos, vamos a actuar preventivamente. Uh -huh. Nunca debe de caminar descalzo un paciente diabético. Jamás. Es un corolario. Jamás debe caminar descalzo. Debe revisarse los pies todos los días con un espejo. ¿No? Doctora, acá tenemos la, la ah, imagen anterior, por favor. Bien, bien, entonces ¿Tenemos... aprovechamos la imagen. Sí, okay, hay correcto. una imagen de una herida debajo ¿Qué del bueno? pie, esta, esta por ejemplo, por... es pie diabético. Claro, uh -huh. definitivamente este es uno, 2, 3, cuatro. esta es la cabeza del tercer metatarsiano en donde, mira, si ves esta lesión que está acá amarilla, ya. es el callo. Entonces esto no es que de frente haya aparecido esta lesión que está acá, Eso. primero era un callo. Y el señor pues seguía caminando con un zapato inadecuado, porque el zapato es fundamental en el paciente con pie diabético. diabético. El zapato tiene que tener características importantes de punta redonda, mm. que sea del dedo más largo que tiene el paciente, 1.5 a 2 centímetros, el taco cuadrado de aproximadamente 2 centímetros y medio a 3. Entonces, ese paciente lo que veía es un callo y lo minimizó. Y dijo, esto es un callo que ya va a pasar. Y como muchas veces usan medias de color, sean negras, azules, y ellos no sienten el dolor, ellos siguen caminando, siguen, siguen, siguen, siguen caminando. Y eso que están caminando eh, no sienten dolor y se siguen generando lesión, lesión, hasta que llegan a este extremo. Cuando llegan ya a este extremo, ya el paciente muy probablemente, nos digo siempre, podría también ya tener compromiso del tejido óseo, del hueso, porque este es la, el músculo y debajo de ello está el hueso. Entonces el paciente debe de usar medias blancas, ¿Para qué? Si ve un cambio de color en la media porque no siente dolor... Es un signo de... de eso, así es. Medias blancas sin elástico, uh -huh. ¿no? Sin elástico, sin costuras. Entonces se va a revisar, va a sacar su mediacita y va a decir, acá hay un mal olor, acá hay, perdón, acá hay un color diferente, ¿no? Entonces le va a permitir orientarse. ¿Cuáles son las complicaciones que presenta el pie diabético? ¿Qué complicaciones eh, son las más frecuentes? Ok. Eh, hay, diversas complicaciones, pero dentro de ellas actualmente el tema que podría perder la extremidad es que tenga una gangrena, ¿no? Se gangrena el pie. La lesión que hemos visto hace un momento, por ejemplo, acá están revisando entre los deditos, ¿no? Los entre los ortejos. La lesión que hemos visto inicialmente, uh -huh. si ¿sí pueden pasar a esa, la a, imagen ese, de... a esa imagen, por favor, ¿no? Sí, ya, pero ya. el… Puede gangrenarse, ya. empieza así como tal se gangrena y eso está está solamente en, a nivel del antepié uh -huh. antepié es donde están los deditos, ¿no? y puede llegar al calcáneo al yeah. donde está el talón una vez que llega al talón no es que le diga solamente voy a sacar el talón o sea puede perder la pierna esa es una complicación una Uy, amputación ¿la pierna completa si es que no, no no una amputación menor sería un dedito una amputación mayor que es por encima de la rodilla, ¿no? Uh -huh. ¿De verdad? doctora si en caso de repente la persona no le toma eh, importancia a esto, ¿cuál es...? Porque asumo que una persona que tiene diabetes debe regirse a una dieta estricta y también debe evitar algunos alimentos porque no puede comer como una persona normal. Uh -huh. ¿Cuál es la alimentación? Claro, ok. Nuestros pies soportan nuestro peso. Claro, Lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, es decir, si es un paciente obeso ¿no? y es diabético, eh, así el zapato sea adecuado, así el zapato tenga cuidado, es importante vigilar su alimentación. Hay productos que son muy incrementados en carbohidratos, uh -huh. ¿no? o en frutas, por ejemplo, ¿no? la chirimoya, el mango, uh -huh. la luzma. decirle al, al paciente diabético, ¿sabe qué? Sáquelo de su alimentación, porque tiene mucha cantidad de glucosa. Hay mucha, digámoslo así que, eh, hay mucha... Eh, ten, ten, ten, malas costumbres que hemos heredado de generación en generación, al jugo le comentamos bastante azúcar, le ponemos las, las frutas ya tienen azúcar, entonces como tal, no necesitas no saber, se, debería, no con se debería lo otro, el plato, lo que es bien simple, ¿no? el 50% de tu de tu plato, la mitad deben de ser uh -huh. verduras, ¿no? el otro 25% carbohidratos y el otro 25% tus proteínas, creo que eh, acaba mucho la empatía también y que tu médico pues te quiere enseñar y el paciente quiere escuchar porque es un trabajo en equipo, ¿no? El médico puede ser el mejor del mundo, pero si el paciente no quiere aprender, pues ya el médico tiene que generarse alguna estrategia, ¿no? Es decir, mira, te puede pasar esto, es lo que yo hago. Con él, no, usted puede perder la pierna, lo que me preguntaba hace un momento, ¿no? Es decir, cuál puede ser la complicación mayor? Puede perder una extremidad y si se pierde una extremidad, pues de verdad que es muy penoso como los pacientes van luego a y toda, toda su familia se van a ver inmersos en este problema, ¿no? Doctora, eh, para una persona con diabetes, hablando un poco del, del uh -huh. tema de la diabetes, eh, ¿Ellos tienen que, creo que, inyectarse insulina? Así es. Dep no, no todos. No todos. No todos. ¿Quiénes no y quiénes sí? Depende del control. O es sea, si decir, no todos los pacientes, de to todos los pacientes diabéticos requieren insulina. Pero también existe un dogma que el paciente diabético dice. Te están aplicando insulina, es lo peor. Y eso también hay que quitarlo, ¿no? O sea, es decir, no, si te, te toca aplicarte insulina, no le tengas temor. Es para controlar y regular tus índices de, de hemoglobina glicosilada, ¿no? Cuantos más altos estén, pues más riesgos tienes a infartos cardíacos, infarto cerebrovascular, uh -huh. las complicaciones en los, en los pies, ¿no? ¿Qué pasa si tengo pie diabético y me hago un corte pequeño? De repente me estoy cortando las uñas porque ¿Ya? es muy común uh -huh. cortarse las uñas de los pies... Y me da una herida. ¿Eso generaría alguna complicación? Claro. Primero que nada, el paciente diabético no debería cortarse las uñas. No se debe cortar las uñas. No se debería él cortar las uñas. La forma de cortar las uñas es recto. Uh -huh. Y si uno no tiene ese conocimiento, lo puede hacer pues redondo, cóncavo. Y más aún, de repente nuestros pacientes no pueden ver adecuadamente. Entonces, si no ven adecuadamente se pueden lesionar. Ellos tienen una predisposición a hacer lesiones uh -huh. porque no hay buen riego sanguíneo, un porcentaje importante de nuestros pacientes, porque el sistema inmunológico está disminuido, entonces las infecciones tienden a proliferar. ¿no? Entonces, lo recomendable es, si eres diabético, tienes mayor de 40, 50 años y no, ya no tienes dificultad para ver, pídele a, un, a tu médico competente o a un personal que está a tu lado que te enseñe. O al familiar que le enseñen. Si, si el familiar ya está capacitado como tal, uh -huh. pues que lo haga. Pero si no lo sabe, no sabe cuáles son las características para el corte de uña, que no lo haga. Hay una manera eh, adecuada, porque si es que tienes pie diabético, eh, tienes que tener una limpieza eh, adecuada en ese, en ese lado. Uh -huh. ¿Cómo es la limpieza? ¿Cómo se debería de limpiar? Uh -huh. Eso es muy frecuente, sí. Deben lavarse los pies todos los días, pero más que lavarse también es secarse bien, sobre todo entre los dedos. Porque bien. entre los dedos, entre los espacios interdigitales, eh, al dejar pequeñas cantidades de, de agua, entre comillas, puede generar un caldo de cultivo para que proliferen gérmenes. Uh -huh. Entonces se debe secar adecuadamente toda esa parte de ahí y de esa forma también con ayuda de un familiar, ¿no? Doctora, ¿qué cosa uso? Para ¿O qué agua uso? ¿Qué jabón, ¿Qué, jabón? ¿Qué jabón uso? Entonces, el primer tema es que hay una forma muy frecuente que los pacientes diabéticos se generan quemaduras. Ahora que estamos saliendo del, del invierno, entre comillas, prenden la ducha y ponen la calefacción, quemadura. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, como lo menciono una vez más, a un porcentaje importante de ellos, tienen disminución, entonces se pueden quemar fácilmente el pie. Eh, es recomendable que otra persona que esté a su lado ¿no? pueda previamente antes del lavado de pies y limpieza de pies se dé cuenta que el agua esté pues temperada, ¿no? No, yo no quiero decir que esté también fría, fría, ¿no? temperada pero por, con otra persona al lado eso es una regla de oro eh, se ve muy frecuentemente quemaduras en los pacientes al querer ellos mismos limpiarlos limpiarse, asearse ¿no? lo otro, pueden usar agua hervida o temperada este... Eh, tibia, no. Pero la idea es que esté. Si tiene una herida, esa, esa, agua debe estar desinfectada, debe estar limpia. El cloruro de sodio es una opción, pero todo el cloruro de sodio cuesta muy caro. ¿Qué cosa hago? No tengo, no tengo dinero para comprar el cloruro de sodio. Hierve el agua, no. Hagan hervir el agua. Pero como digo yo, siempre acompañado de un familiar para que ese familiar asista al paciente y eh, sobre todo el agua está a temperatura adecuada. ¿no? cualquier persona, cualquier edad puede tener pie diabético. Eh, es poco frecuente los niños. Hasta ahora no se han documentado casos, ¿no? Uh -huh. Niños con diabético ¿no? Como son complicaciones microvasculares, ¿no? De los pacientes con diabéticos tipo 2, frecuentemente, entonces no, no sobre todo se están viendo en edades más tempranas, por encima de 20 años, pero normalmente anteriormente era pues por encima de 40, 50. Uh -huh. Usted mencionó el tema de, de los zapatos, Así de es. las medias. Uh -huh. ¿Dónde se consigue? O sea, ¿cómo cómo saber si la calidad de media es la adecuada para uh -huh. la persona que tiene pie diabético igual el, los zapatos? Okay. Eh, tenemos esta debilidad en nuestro país. ¿Ya? Compramos pa este, zapatillas súper baratas. Así es. Entonces, eh, tenemos mmm, ahí tenemos de repente que cuando un paciente me dice a mí, doctora, ¿qué media uso? Yo le digo, usa una media de algodón uh -huh. que no sea de jersey, nada, porque si es de jersey va a incrementar el calor y lo va a predispone, predisponer mayor a una lesión. Entonces, la media de algodón sin elástico. Doctora, pero no, cu no encuentro sin elástico. Realmente uno tiene que también entender la situación económica de nuestros pacientes. Efectivamente. Entonces, yo les digo, a veces hágale un pequeño piquetito con una tijerita, ¿no? Uh -huh. Y tratarse de adaptar a la realidad. Si el paciente, doctora, sabe que esos, esos, esos zapatos. Eh, para las damas sobre todo no me gustan porque son feos no son son poco estéticos no entonces uno tiene que ya entrar en empatía un lugar especial eh, para que uno pueda promover con el calzado de zapatos no, no hay solamente es que cumpla las normas no que sean de punta redonda que no pues, no sean digamos que usen pasadores o un pega pega no que sea algo que esté pues este ajustado no ¿Una persona que tiene pie diabético no puede caminar mucho, no puede estar mucho tiempo parado o sí? No, no es contraindicación eso. O sea, el tiempo es, eh, uno, eh, el tema es que camine, si camina con el zapato adecuado, con el calzado, perdón, con las medias adecuadas y no está caminando obviamente descalzo, caminar puede. ¿no? Si está con supervisión médica, obviamente y no tiene otras comorbilidades, ¿no? insuficiencia cardíaca, o que podría generarle compromiso cardíaco, ¿no? Eso sí, en esa, esa sería una contraindicación, por ejemplo. ¿Qué se debe evitar eh, consumir si tenemos diabetes y pie diabético? Ya. Eh, si creo va, que eso... Un estilo de vida saludable, definitivamente. No pueden tomar, no pueden fumar. Eh, lo recomendable es ello, ¿no? Porque el porcentaje de complicaciones de impacto cardiovascular, uh -huh. o sea, es decir, un infarto de miocardio, un infarto cerebral, está asociado a esto en pacientes que fuman triplican o cuatriplican su, su riesgo, entonces no deberían de fumar, ¿no? Eh, el alcohol tiene elevada cantidad de calorías, dependiendo, un pisco sour, por ejemplo, tiene 600 calorías o 650 calorías la copa, ¿no? Dependiendo de, entonces no es recomendable tampoco el uso de bebidas alcohólicas, ¿no? El pie diabético tiene cura, es decir, ¿hay alguna forma de curarlo al 100% o es, es un tratamiento que se debe de llevar a, de por vida? Claro, el pie diabético tiene, tiene hay varias clasificaciones en, y se puede tratar, sí se puede tratar, pero dependiendo esto del estado de gravedad. ¿no? Si es una infección leve moderada, tratarse se puede ¿no? y se puede curar el paciente. Y no, si es grave, por ejemplo un pie que es con gangrena, con secreción purulenta, que ya está poniendo en riesgo la vida del paciente... Uh -huh. Entonces ahí ya no hay opción, ¿no? Eh, muchas veces se tiene que tomar una conducta más enérgica. Depende mucho del contexto del paciente, ¿no? Doctora, ¿y qué otra cosa nos puede dar? ¿Qué otro detalle que usted sabe sobre uh -huh. el pie diabético que, que nosotros ignoramos porque no, no tenemos quizás este, información de, de ese tema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otro te, detalle eh, tiene el pie diabético? Ok, en general, mira, a nivel mundial cada 20 segundos se amputa uh -huh. nuestra vida. Ya. Por el pie diabético, ¿no? O sea, eso es, eso es una estadística mundial, evidencia, ¿no? Lo otro es que aproximadamente del 15-25% de los pacientes diabéticos en general de la población van a presentar una lesión en el pie. Y una lesión ulcerativa a nivel mundial, también por estudios, está en un 7%, ¿no? Esos son, son estudios epidemiológicos. Eh, hace poquito, serán pues tres meses, al inicio de la pandemia, se generó el triaje, triaje en pie diabético en COVID-19, fue generado por el doctor Lee Rogers, el doctor David Armstrong, ¿no? Entonces, pusieron los colores del semáforo, rojo, anaranjado, amarillo y verde, y le dijo, si tú eres paciente, tienes que saber esto. Un cuadrito bien simpático, ¿no? Si es rojo, es decir, tienes es, tu pie, es una emergencia en pie tienes secreción purulenta, con gangrena, necrosis, debes de ir al hospital, uh -huh. porque tu, tu vida está en riesgo. Claro. ¿No? hay una alta probabilidad de, de, de perder la pierna. Si tu lesión es una lesión donde puede haber hueso expuesto, pero no hay mucha cantidad de secreción purulenta, no no hay muchos signos de flogosis, es decir, una infección leve moderada, ¿requiere evaluación por el médico? Sí, no pero no es una emergencia. Eh, siempre contextualizando de qué paciente estamos hablando. Ello sería eh, un color anaranjado. no Luego, eh, vamos a un color amarillo donde... Doctora, ¿y qué pacientes pueden ser telemedicina? ¿no? Porque ahora muchos de ellos tienen diferentes temores. Aquellas aquellas lesiones que están respondiendo favorablemente y que van bien. Entonces esos pacientes, de repente, por consulta virtual, por telemedicina, pueden seguir a su médico. Y, y el color verde, que ya es free, totalmente tranquilo, es aquel que ya todo está yendo ok muy bien. Por ejemplo, miren, en este caso hay lesiones hipercleratóxicas, hay onicomicosis, que es una... ¿Qué es una... Ay, oh, Gracias <risa> sí. por la sensación. Son los hongos que están en las uñas y que son, es una puerta de infección. Es decir, por ejemplo, en este caso, esta lesión, este paciente se puede hacer una lesión a este nivel. Suponiendo. ¿Solamente por, por, el, la eh, por la falta de limpieza? Por la falta de limpieza o porque usó el calzado inadecuado. O de repente no revisó el calzado y dentro del calzado había una piedrita. ¿Solamente o sea? por una piedrita puede así generar es. Así es. una herida oh, en así pie. es. Entonces, por eso el paciente cuando va, se va a poner el zapato, antes de ponérselo debe de revisarlo. Sea, son, son reglas muy útiles, muy básicas, pero no todos los pacientes lo hacen o no lo saben. Entonces, se genera una lesión y a esto se agrega la lesión que está ahí en, en, en la uñita, ¿Ya? se vuelve también un foco infeccioso, es decir, la lesión acá puede ser una bacteria y arriba, eh, descompensarse el proceso que ya tenía. ¿Y ahí se le, se le amputaría un dedo el pie? No, ¿No? No, no, necesariamente, no, necesariamente. no necesariamente. ¿Y la limpieza cómo es? Porque si es que de repente una persona que tiene pie diabético, o sea, se, se, tiene una herida. a ah, con tiene, lesión. Claro, claro, entonces tiene que de alguna manera saber limpiar esa herida, correcto. porque obviamente no o sea, puede ir a la consulta, pero no va a ir todos los correcto, días. Entonces acuerdo, en casa también tiene que limpiarse. Claro. La primera parte que te explicaba que era con cloruro de sodio, era para pacientes uh -huh. que no tienen lesión que no tienen lesión, pero ellos deben de limpiarse bajo todo lo que te, te he explicado. ¿no? Pacientes con lesión, eh, ellos requieren cloruro de sodio. ¿no? Va a usar bastante agua, el agua, el cloruro de sodio puede generar un fenómeno de arrastre. ¿Qué es el fenómeno de arrastre? Hace que toda la lesión que esté ahí eh, se retire, se extraiga. El agua actúa de esa manera, el cloruro de sodio. ¿no? Uh -huh. eh, ahí algunos pacientes, doctora, pero yo no tengo dinero para nada. ¿Puedo usar jabón bolívar, doctora? Si la lesión es con secreción purulenta... ¿Qué es secreción purulenta? Eh, la, la pus, el, pus pus. el pus, pus, okay. pus, pus, pus, pus, pus. ¿Herida con pus? Herida con pus, okay. Herida con pus roja, hinchada, uh -huh. ¿no? Y tú ves que eh, cada vez es aproximadamente, pues, digamos así, dos a tres cucharadas de, de pus que está saliendo, ¿no? Uh -huh. Lo estoy tratando de, de, de graficar. Entonces, ese paciente... Y sus recursos son bajos, ¿no? Vamos a ponernos en los dos extremos, ¿no? Claro. Porque el paciente que tiene recursos va a ir, va a evaluar, pero también existe un porcentaje de pacientes que no tienen los recursos. Entonces, si tienen jabón bolívar, probablemente, la espuma, no que pongan el jabón, por favor, no, no, no, la espuma, hacen espuma y con el agua olvida pues, temperada, ¿no? Porque se trata de que el agua esté, <coughs> obviamente, dentro de parámetros, sin bacterias sin nada, eh, se procede a limpiar. ¿no? con bastante cloruro, con el jaboncito y haciendo toques con la gasa para que quede totalmente seca. Doctora, ¿no es recomendable usar es, o es recomendable usar agua oxigenada para la limpieza no. de... No se usa agua oxigenada. Alcohol. No se usa alcohol. No se usa yodo. No se usa... A ver, un, un paciente una vez vino por una quemadura porque le habían indicado que se ponga hojas de llantén caliente otro paciente porque se coloque cocaíba co caliente, otro paciente realmente diversos productos químicos o artesanales que le indican al paciente que se coloque. Uh -huh. Eso está completamente contraindicado. Solamente lo que yo he mencionado. Yo no he mencionado nada de eso, ¿no? es cierto entonces gracias por la pregunta. Eso entonces, es... agua, cloruro de sodio, agua hervida, tibia, Así es. tibia temperada por un temperada por un familiar y cloruro de sodio o cloruro o combinada no, no o, O, o. Claro, si tienen el cloruro de sodio, usan eso para limpiar. Pero si no tienen el cloruro de sodio, por ejemplo, eh, el agua hervida, ¿no? Temperada. Con uh, jabón. Con jabón, claro que sí. Para lavar roca. Así es. Doctora, ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué recomendaciones nos puede dar a las personas que nos están escuchando a través de los 91.9 FM, PBO, la Radio con fe, y también en las redes sociales? Okay. Muy buena. Primero que nada, que ahora... Eh, que estamos ah, viendo que hay una curva, entre, com entre comillas, de descenso del COVID. No, no bajemos la guardia, que sigamos adelante. Y nuestros pacientes con diabetes y pie diabético, por favor, que se revisen todos los días los pies. La única forma de cuidarnos es previniendo. O sea, la prevención es la medicina del futuro, del pasado, del presente y, y es lo que, lo que siempre va a funcionar. ¿no? De acuerdo, hemos estado con la doctora. Judith Quispe, médico internista del Hospital Almenara. ¿Algún teléfono, algún teléfono redes sociales donde la podemos okay. encontrar? Gracias. Bueno, también soy presidenta de la Asociación Alianza para el Salvataje del Pidebético Perú. Y a propósito de las preguntas uh -huh. que tú me estás haciendo en este momento, nosotros hemos generado un manual que es para el paciente con pidebético. Ya pronto va a ser socializado en redes, en un lenguaje muy sencillo para que ellos lo comprendan y, y entiendan. Yo trabajo en la clínica internacional, la sede de San Borja. Bien, muchísimas gracias aquí. Judith, ha sido un gusto y un agrado tenerte aquí, nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos, no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con